Organizaciones comunitarias de la parte alta de la ciudad de San Francisco de Macorís piquetearon la mañana de este jueves el Ayuntamiento y la Gobernación Civil de Duarte en rechazo a la construcción de una planta de gas GLP en el sector La Altagracia.